A been comiéndome un cable, buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabemos que el hip hop no es en vano Tarde o temprano llegó el día del hip hop a colombiano I've been comiéndome un cable, buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabemos que el hip hop no es en vano La mano arriba, si las manos de arriba pierden, si la de hoy será una clase completa y particular La femoral del rap pierde sangre Y tiene hambre de volver a vibrar en la yugular Déjala entrar y que haga parte de nuevo Como lo fue en su inicio, la fiebre de rapear En todas partes, llevándonos al desquicio Van pa'l piso y percibo lizo El terreno en el plano que habito, soy un maldito Y no me importa el rito con el que compito Raperos malos, mámenme el pito No los irrito para esperar con miedo a las represalias Busca mi alias antes de promover las respetables Líricas contestatarias Tardío o temprano, el empresario vio crecer La independencia, nuestra esencia, no le compete a la competencia, atentamente la, la gerencia. gerencia, este hip hop nos pertenece porque lo construimos todos, somos sus dueños siempre y cuando en la misma mesa <risa> pongamos los codos por eso ni ritos ni rezos, de esos que el mediocre busca falta de sesos, cumplo mi parte y parto el queso sin venderme por un peso rico, es el que nada debe, más no el que tiene y lo debe todo, e ignorante el que por fama deja a su gente por salir de cualquier modo Bienvenidos a mi sala, donde para hablar de rap no hay época mala Lugar donde tu historia con la mía se intercala Donde la gente recibe a los que visitan su ciudad Donde sin importar de dónde se atiende con humildad El espacio preferido por madres en las navidades La sala siempre ha sido lugar de festividades En mi caso, la nuestra fue escenario deportivo Porque allí pulí el concepto de este rap subversivo La gente, o sea tú, sigue apoyándonos en vivo Debido a las exigencias de un hip hop competitivo Soy nocivo para que se escudan que el rap no da para renta porque tengo techo y les afecta el hecho de que no estoy en venta Mira mi agenda como lentamente le entra a la clientela Por ver la vela derretirse mientras improviso a capela Rupianes promoviendo el rap antiteorías Y que solo valga el rap que cuente lo que vivimos todos los días Undertaker. You better call me Undertaker, llámame el enterrador por poner tierra en el pecho de artistas falsos matándoles al resplandor, de un olor putrefacto como pista en cada escena del crimen, rimen mientras puedan y crean que el semen lo ataje el sí, Buen argumento en mis películas irritantes que a ciertos cantantes les parece un poco desafiante, Tus militantes quieren fama de forma constante, mis militantes son mutantes de estilos cortopunzantes, vírgenes de pensamiento componen sobre cuestiones lógicas y yo sobre el origen de conductas trágicas, prefiero artistas en el rap con mentalidad psicótica, que exóticos cambiando de la noche a la mañana. Es todo un drama y por fama de cama de pino Vine a dejarlos en este scapster. Hey, hey, hey. Y para enterrarlos, el Undertaker pan a puro estilo de crematorio, piénsalo mucho antes de sentarte a escribir un disco en si tu parecen escritorio Si no son, Undertaker entiérralo, si buscan imitar, Undertaker entiérralo, si vos sabes quién es, tu misión es señalarlo, Undertaker somos todos cuando hacemos respetarlo Si parecen y no son, Undertaker entiérralo, si buscan imitar, Undertaker entiérralo, si vos sabes quién es, tu misión es señalarlo, es que underground tiene soldados dispuestos a mejorarlo ¡Bah! Asume caballeros, con mucho respeto asume el reto para el peso completo Con los boom jacks, open the box And let the people see the evil mix in all the tracks Desde la tapa de atrás hasta la portada Cada tonada es una entrada hacia esta Lírica tan pesada, no haga ojitos Camarada, con tu apoyo en la distancia La verdadera milicia duca y no promueve La ignorancia, gracias a los que esperan Con ansias el contenido y mensaje En y sigue de viaje, y sigue aumentando El equipaje, a I'm rich in the sky, whatever you want me to know Just let it flow on the track, I'm back to this track All your fake motherfuckers unable to attack me Y'all think y'all can break me? Y, no bilingüe y es hora de irme por ahora. Muchas gracias por apoyar a este par. De trituradoras por las demoras en la entrega del disco y por lo demás. Pero fue con mucho gusto y agradecer no está de más. Yeah. Aunque quisieras no puedes volar. Pero existe el hip hop underground. Si la nación empezó a despertar, fue por el hip hop. On aunque quisieras no debes creer, solo el hip-hop te dará su saber, para poder ver y comprender lo que a este mundo vinimos a hacer, aunque quisieras no puedes volar, si la nación empezó a despertar, yop, yop,